Como todo el lenguaje que se precie, SAS tiene un conjunto de palabras clave que va a permitir sacar el máximo partido de él. A estas palabras clave, en SAS se le denominan directivas. Y de hecho ya conocemos algunas de ellas, como son import, como son mixin o el include. Vamos a dedicar este vídeo a otro conjunto de directivas, como son las directivas de control y también las directivas que nos van a permitir crear funciones. La primera directiva de control a estudiar es el if, que como todas las directivas en SAS empieza con una arroba su función es la misma que en todos los lenguajes y básicamente consiste en evaluar una condición de tal manera que si se cumple, se ejecuta un trozo de código que está asociado a ese if. Obviamente, la condición a evaluar tiene que ser eh, algo que nos devuelva verdadero o falso. Con lo cual, los operadores a trabajar son el igual-igual, en el caso de que busquemos una igualdad entre las dos partes de la condición, el diferente, en el caso de que lo que busquemos es que los dos elementos de la condición sean diferentes y en el caso de que los dos elementos a comparar sean números, también se puede utilizar los comparadores de mayor, o igual, menor o igual, menor o mayor. Repito que esto es únicamente en el caso de que los dos elementos a comparar sean numéricos. Para ver un ejemplo, podríamos venirnos aquí arriba y crearnos una variable, por ejemplo, size, que valiese 13 píxeles. Y en nuestra cabecera de nivel 1, incluir un if, de tal manera que si el size fuera igual a 13 píxeles, ponerle un grosor de negrita, por ejemplo, de 500 píxeles y un color rojo. Si copiamos esto y en vez de 13 ponemos por ejemplo 20, ponemos 200 y aquí ponemos azul. Al compilar, al ser el valor de la variable size igual a 13, obviamente tendría que eh, crear la regla h1 con esas dos propiedades que hay aquí. Si grabamos, vemos que efectivamente ha elegido la primera opción, la primera condición para rellenar las propiedades de la regla H1. Por supuesto podríamos simplificar este código utilizando la directiva ELSE para que en el caso de que fuera 13 cogiera la primera opción y en cualquiera de los otros casos optase por el segundo bloque. De hecho, si aquí en vez de 13, voy a poner ahora 18. Voy a volver a compilar. Y vemos cómo efectivamente en este caso ha cogido la segunda opción para completar la regla. El if poco más tiene, básicamente todo esto es lo que hay que explicar, pero sí que es verdad que puede ser interesante jugar con esta misma estructura para analizar un poco más lo que era el scope de las variables, lo que es el ámbito de actuación de una variable. Por ejemplo, si aquí me creo... Otra variable que la voy a llamar en este caso var y le pongo un valor de 1m y la utilizo para definir el tamaño de la fuente en la cabecera de nivel 1 y también en la cabecera de nivel 2 si compilo vemos que como era de esperar, el valor que coge var es el, valor, o el único valor que he definido, que es 1em. Pero podríamos pensar que dentro de los if podríamos, por ejemplo, declarar o reasignar la variable, por ejemplo, a 1.3em y, en este caso de aquí, a 0.4. Posiblemente, en un lenguaje de programación normal, estaríamos pensando que, el valor de font size en este caso, vendría dado por el valor que tiene la variable size, que en este caso es 18, no entraría en este bloque, entraría en este, y cogería el valor de bar como 0,4, con lo cual aquí aparecería 0,4. Vamos a compilar. Y vemos que no, vemos que el valor que aparece es 1m. Sin embargo, si viniéramos aquí y dijéramos que el valor de la variable es 0,8 m em, y compilásemos, vemos como en este caso sí que el valor de font size pasa a ser 0,4. Bueno, pues lo que ha pasado es que en la asignación de valores a una variable dentro de un if, se podría considerar que es de un nivel de anidamiento inferior, pero eso no es así en el caso de que la variable se inicialice en el mismo nivel de anidamiento que tiene el if para entender mejor este, este galimatías. Esta variable var aquí definida, está definida de manera global, de tal manera que podemos usarla a partir de aquí, en todos los selectores, independientemente de que estén anidados uno dentro de otro. Como por ejemplo pasa aquí abajo. El tamaño de la fuente de la cabecera de nivel 2 es 1m. Sin embargo, en este caso, en h1, hemos definido una variable var, del mismo nombre que la que tenemos aquí fuera, global, pero que como está definida dentro de este ámbito, solo va a afectar a todos los elementos que estén a partir de aquí y hacia abajo. De hecho, si yo viniera aquí y eliminara el bloque del if y compilara, vemos como efectivamente el tamaño de la fuente valdría 0,8. Es decir, ha cogido el valor que tiene definido en su ámbito más cercano, que en este caso es este de aquí. Pero si ahora incluimos el if, aquí creamos entre comillas, creamos otro ámbito. Aquí tenemos unas llaves, con lo cual podemos considerar que esto es otro ámbito creado. De hecho, si aquí viniéramos, y hiciéramos, por ejemplo, algo como esto, y compilamos, vemos como el valor que tiene el font-size primero, este de aquí, es 0,4 más 1, es decir, realmente sí que dentro de un anidamiento inferior a donde está definida la variable, coge el valor de la variable. Para comprobarlo mejor, voy a eliminar esta de aquí, voy a ver a compilar, y vemos cómo, entre comillas, casi todo encaja. Este primero vale 1,4, tiene sentido, aquí he definido un 0,4, con lo cual los hijos, los anidamientos inferiores, van a tener ese valor, pero, sin embargo, este de aquí abajo, como esta variable, esta definición, no puede sobreescribir el valor de algo que está definido en un nivel superior, como aquí no tiene definido nada, esta variable de aquí, va a coger el valor que tiene más cercano de ámbito por encima, que en este caso es este de aquí. Con lo cual, aquí tenemos que el font size vale 1 em Pero el problema surge cuando realmente descomentamos esto. Cuando descomentamos esto y compilamos, En este caso, el segundo font-size, este de aquí abajo, parecería normal que su valor fuera 0,8, ya que está definido en este ámbito de aquí y esta definición de la variable solo afectaría a partir de aquí a los elementos anidados a partir de aquí, por ejemplo, este de aquí. Pero, sin embargo, este font-size está en un ámbito superior, por lo cual su valor debería de seguir siendo este de aquí, 0,8. Sin embargo, vale 0,4. La razón es que realmente se puede considerar que este nivel de anidamiento no existe es como si este bloque de aquí estuviera fuera, es como si al compilar esto no existiera y quedase simplemente este código de aquí. O dicho de otra manera, que el nivel de anidamiento real es el que tiene la directiva if, Pero que realmente esto solamente va a ser así en el caso de que la variable reasignada, que en este caso es esta de aquí, haya sido previamente inicializada en el nivel de anidamiento en el que se encuentra el if, es decir este de aquí. Como ya está definida el 0,8, aquí sí que la redefine, por lo tanto el valor de esta variable quedará definido de 0,8 a 0,4. Aquí utiliza esta variable que hay aquí, es esta variable que hay aquí, cuyo valor ahora valdría 0,4. Si esto no está aquí, si esto no lo inicializara, esta variable ya no sería esta de aquí, no existiría sino que sería esta de aquí, ya que se consideraría a esta de aquí como una variable definida en un nivel de anidamiento inferior. La siguiente directiva es la directiva for, que como todo el mundo conoce, lo que hace es que repite un número determinado de veces un bloque de código. Tiene dos posibles formatos. For... Variable, le indicamos desde qué valor, por ejemplo, desde 1. Y podemos utilizar aquí dos palabras clave. O through, que va a incluir el valor final. Por ejemplo, si ponemos hasta 3, el bucle se repetiría tres veces para valores 1, 2 y 3. O simplemente poniendo to, que no incluiría el valor final. En este caso, el bucle solo se repetiría dos veces para valores 1 y 2. Podríamos aquí incluir el cuerpo del código, que debe repetirse, que en este caso podría ser la creación de varias clases. Cada una a una diferente separación del contenedor. Por ejemplo, poniendo aquí y por 30 píxeles. Compilamos y vemos cómo se han creado dos clases nuevas, la 1 y la 2, hay que recordar que el to no incluye el último elemento, y la primera tiene un valor de 30 píxeles como valor de la propiedad top, que es 1 por 30, y la segunda 60, ya que sería 2 por 30. Estos dos valores de aquí, tanto 1 como 3, hay que tener en cuenta que podríamos colocar cualquier tipo de expresión siempre y cuando lo que nos devolvieran sean en valores enteros, de manera que el script pueda ir de un valor a otro. Sería factible que el valor inicial fuera mayor que el valor final, de manera que automáticamente el propio for lo que haría sería, en vez de incrementar el valor de la variable, lo que haría es decrementarla. Y de manera similar al for, tenemos otro bucle, otra palabra clave, otra directiva, que en este caso es while. La idea es la misma que en el for, solo que en este caso, en vez de ser un número determinado de veces el que tiene que repetirse, existe una condición, que es la que va a cancelar las repeticiones, condición que tiene que ser controlada por nosotros dentro del mismo bucle. Por ejemplo, el bloque for que acabamos de declarar realizado con un while sería algo así como... Si compilamos, vemos que el resultado es el mismo. Bueno, ya por último, como última directiva de control, tenemos la directiva each, que nos va a permitir iterar a través de todos los ítems de una lista. Su sintaxis también es bastante sencilla. Simplemente con la palabra reservada each, con la directiva each, asociamos una variable que va a ser la que va a tomar valores de una lista. de tal manera que cada uno de los valores que se asigna a la variable se puede utilizar de manera similar a como lo hemos hecho en los bucles anteriores, el, el for, el while. Así, por ejemplo, en este caso lo que sería es que para cada uno de los profesores que haya en la lista de profesores, que voy a crear ahora, por ejemplo, para cada uno de ellos lo que sería es que se crearía una clase llevada a profesor Luis, profesor Javier o profesor Salvador, que tendría como fondo la imagen asociada a ese profesor. Vamos a comprobarlo compilando. Vamos a ver el código que ha generado y efectivamente tenemos una clase Profesor Luis, Profesor Javier y Profesor Salvador donde se cargará como fondo una imagen relacionada con cada uno de los ítems de la lista de profesores. Bueno, y para acabar, vamos a dejar ya de lado lo que son las directivas de control y vamos a conocer otro tipo de directivas que son las que nos van a permitir eh, la creación de funciones. Como siempre, de manera similar a otro lenguaje de programación, una función es un trozo de código que podemos reutilizar y que puede ser parametrizado mediante argumentos. Evidentemente, esta definición dentro del contexto de SAS ahora mismo podría sonar ya a mixin. Y es que en realidad son dos conceptos que, aunque diferentes, eh, tienden un poco a confundirse. La diferencia entre ellos es que, mientras que un mixin está pensado para proporcionar código, una función se encarga de devolver un valor. Es decir, estabas pensada para realizar algún tipo de operación, normalmente matemática, que suele repetirse mucho en nuestro código. La forma de definirlas es muy sencilla, es como en casi todos los lenguajes de programación. Eh, simplemente, utilizando la directiva función... Seguida del nombre de la función, de paréntesis, siempre es importante que estén los paréntesis, es lo que define realmente que hay una función, y dentro del paréntesis, las variables que definen los argumentos. A continuación, entre llaves, el cuerpo de la función, es decir, las operaciones que son necesarias. Para realizar el cálculo que se nos solicita. En este caso, por ejemplo, eh, sumar otros puntos y la suma dividirla por 2. Obviamente esta operación tiene que ser devuelta, este resultado tiene que ser devuelto y para ello utilizamos la directiva return. A la hora de usarla podríamos ponernos aquí un h3 en el que, por ejemplo, utilizamos la propiedad left y a continuación el nombre de la función y entre paréntesis los dos valores, por ejemplo, 20,50. Y a lo que salga lo encadenamos con px. Compilamos. Y vamos al final del código generado. Y aquí tenemos como que la propiedad left toma como valor 35 píxeles.